Bueno, hemos visto muchas mujeres voluntarias, pero también hay hombres voluntarios que están colaborando con la causa, porque esto se trata de hacer beneficio para las personas más necesitadas. Y ellos están aquí, bueno, preparando un arroz que huele desde la calle. Ya hemos venido como los perrillos ahí oliendo, oliendo, oliendo, yo, hasta aquí. No, Pepe, cuéntame un poquito cómo colaboráis con Carita. Bueno, pues más que nada porque nos llaman para hacer arrocitos, que somos pues, los típicos padres de fines de semana que hacemos arroz los domingos. ...y vienen los amigos... ...y entonces pues nuestra forma de colaborar es esta... ...no podemos hacer... El... ...unos expertos arroceros ya, ¿no?... Eh, bueno, eso es mucho decir... ...luego lo prueba y me lo dice, <risa> ¿Vale? ...cuéntame qué lleva ese arroz, por ejemplo... ...que está ya ahí haciendo... ...Iñaki, que está haciendo Iñaki de... venga, no tiene que contar lo que lleva ese pues arroz... ...es este la aquí. primera... ...hola, este es un arroz que estamos haciendo... ...de costillas de lomo ibérico... ¿eh? con pollo... ...que le gusta mucho a la gente... ...y nada, estará listo en 15 minutos vaya a ser muchas, eh, por ejemplo, ¿esto para cuántas personas está...? Este es un arroz de 50 personas y este es un arroz de unas 25 aproximadamente. Y mañana haremos tres paellas diferentes también, cada día hacemos de... vaya vale, a estar aquí haciendo arroz durante sí, que dure, sí. no, este... Todo lo que, diga pasar, la vida. Lo que digan nuestras mujeres. Ahí está, <risa> Esto no, <está>. no, <risa> no podemos Tiene una pinta fabulosa y huele muy bien, así que enhorabuena por, vente por vuestra vos. colaboración, gracias. Bueno, vamos a ver aquí también que están tocando el violín. Vamos a ver. Oye, qué bien tocas el violín tú, ¿no? Bueno, es que es un experto con premio adquirido de los cortadores de jamón, ¿verdad, Agustín? Sí, ya, este ya, ¿no? algunos tenemos ya. ya va. Nos hemos empezado a especializar y, bueno, nos han llamado para venir a hacer una buena causa y siempre, pues, no es todo ganar dinero, como yo digo, hay que ayudar también a los niños y a todo el mundo. Claro que sí. Bueno, y esto que está muy de moda los cortadores de jamón, que no falta trabajo nunca, y también es un mérito que estés aquí colaborando con la causa. ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios está tenemos mucho trabajo ahora mismo. Ahora con todo lo de la pandemia y todo, se ha retrasado mucho y ahora viene todo de golpe. Pues nada, que vaya bien, ¿no? Y nada, felicidades por vuestra aportación a este bazar. Gracias.